Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hoy quiero hablarte de un experimento hecho en 1919, que fue el año. El año donde todos hicieron experimentos y, bueno, les resultó. Este experimento que se llevó a cabo, eh, bueno, eh, esta es la única foto que se conserva de este experimento. Lo que podemos ver ahí es un rombo a la derecha un rombo a la izquierda y entre medio un bloque cuadrado blanco. A grandes rasgos sería eso. Este, este señor lo que hizo fue el famoso Dr. Kowski. Eh, lo que hizo fue generar un, como una ionización entre como antena y antena. Antena sería el rombo, ese que estamos viendo con un palito. Y puso un cubito de cuarzo. Una piedra de cuarzo. Pero resulta que esta piedra, cuando quedó entre medio de la ionización entre rombo y rombo, comenzó a crecer de tamaño hasta lograr 20 veces su tamaño. Y lo que estamos viendo en la foto es que el cubo está levitando. Y no solo eso sino que le han añadido una gran pesa y se la llevó puesta, <ríe> la levantó también. Lo que podemos ver es el cubo blanco, que es el cuarzo que se inflaccionó 20 veces su tamaño, que está levitando y arriba tiene como una madera que hace de soporte para la gran pesa que le han puesto abajo. Bueno, esta foto es un clásico de la fenomenología. Esta foto la conocen todos los buscadores del misterio. Pero bueno, era un misterio hasta que llegó a mis manos. Ya sabemos cómo es todo esto. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta foto? Yo quiero que observes el rombo de la derecha. Y que bajes por su palito y te fijes qué es lo que hay abajo, a la izquierda. ¿Qué estamos viendo? Si bajamos por el palito... Hasta abajo, el palito del rombo de la derecha, bajamos hasta abajo, vemos a la izquierda un generador de Runcorf. Muy bien, o sea que acá no hay ninguna fenomenología. Acá hay un generador de Runcorf, por supuesto. Si con el generador de Runcorf podemos hacer antigravedad y podemos disruptir el éter para obtener energía fría ilimitada, ¿pero cómo no vamos a hacerle evitar un pedazo de cuarzo? Ya encima es piezoeléctrico. Bueno, el tema de esta foto que a mí me llamó tanto la atención, por un lado es el generador de Runcorf, y por el otro lado es que las antenas tengan forma de rombo, como que, como que el inventor debe haber buscado todas las formas habidas y por haber, y se quedó con la de rombo porque era la que mejor emitía de polo a polo. O sea, no es por nada. Digamos que no es una figura caprichosa. Pero por otro lado, ya vamos a ver eh, dónde más usan este rombo. Así que bueno, ahora vemos al doctor Kowski con su experimento. Luego, bueno, vemos ahí una balanza que es formada por sus dos partes, izquierda derecha. En el medio está el brazo que sostiene la balanza. Y a la izquierda vemos de nuevo el gran bloque de cuarzo que no pesa nada. Está en el mismo, digamos, las balanzas. Es más, está más inclinada hacia tener un peso la otra parte. Bueno, dice que el cristal de cuarzo, eh, la frecuencia de la corriente, el original cristal was uh, balance de scale. Bueno, no sé qué dice, no, no soy muy, muy ducho hablando inglés. Bueno, acá está en esta ilustración, vemos la relativa pieza de cristal de cuarzo antes y después del experimento. Y vos fijate, a la izquierda, abajo, que vemos que el cubo tiene un cuadradito dibujado. Bueno, ese cuadradito dibujado es el cuarzo en su primer momento, luego cuando se inflacciona. El resultado es el dibujo que estamos viendo. Un cuarzo de 20 veces su tamaño. Bueno, y por último, acá estamos viendo eh, a grandes rasgos las dos antenas, el cuarzo con la pesa y el cuarzo levitando. ¿Qué me llama la atención de este experimento? En primer lugar, me llama la atención que haya sido hecho en 1919. Obviamente, 1919, todo el mundo tenía un generador de Runkorf y estaba experimentando las cosas más fenomenales de la historia. Luego, obviamente, el generador de Runkorf se sacó del paso, se eliminó de todos los lugares y fue reemplazado por el transformador de alto voltaje que usamos hoy en día, que la única función que cumple es aumentar el voltaje, o sea, de, de 220 voltios o 110 que pueda tener el enchufe de tu casa, con un transformador de alto voltaje vas a obtener 1500, 4000, según lo que sea el transformador. Bueno, <coughs> perdón, en este caso tenemos un transformador de alto voltaje llamado generador de Runkorf, que hasta 1930 generó la fenomenología de los años 1900. Bueno, el caso es que con este experimento nos queda claro que el generador de Runcorf es el que provoca los fenómenos, como estamos viendo ahí. Te lo voy a mostrar, así lo, lo vemos en primer plano. ¿Qué vemos ahí? El generador de Runcorf. ¿Y qué cosa, no? Es chiquitito. O sea, ni siquiera tiene uno gigante, es chiquitito. O sea que ya con esto nos tiene que quedar claro a todos que lo que estamos buscando lo vamos a conseguir con muy, muy poquito. No hace falta armar un generador de Runcorf gigante para obtener la levitación. Simplemente este pequeño y bello mecanismo es capaz de darnos toda la energía que necesitamos. Bueno. Así que ya conocimos al doctor Kowski, el doctor Kowski y su invento de 1919, utilizando el generador de Runcorf como fuente. Acá estamos viendo el ángulo de la vara, esto lo hice yo, para tratar de, de ver... Si es que el egipcio ese estaba mostrando algo relacionado con el momento angular. Yo le puse ese transportador y, oh sorpresa, el momento angular de 60 grados estaba descrito en la fotografía. Acá tenemos la original. ¿Qué estamos viendo? Una víbora que tiene seis pulsos, los cuales están divididos en... Izquierda 3, derecha 3. O sea, que está dividido en 2. Izquierda-derecha. Ahí tenemos los pulsos magnéticos. Y dentro de cada magnético tenemos 3 radiantes. Esa es la fórmula que nos quieren mostrar los egipcios. Y que eso tiene que estar sujeto al momento angular de 60 grados. Bueno, hay mucho más dibujado que ya les iré mostrando de a poco. La gran bobina de los sumerios. Para obtener antigravedad, como podemos ver arriba, la esfera voladora, que no es otra cosa que la esfera que vengo mostrando en todos los videos para que podamos obtener antigravedad y poder salir de este planeta. ¿Qué vemos ahí? 2pi por r al cuadrado. Un factor energético hacia la izquierda y un factor energético hacia la derecha. Saliendo del pi plano de la éter. Pero bueno, hoy más que nada, en un cortito. Te quería mostrar el experimento de 1919, donde hicieron levitar un bloque de cuarzo con tan solo un generador de Runcorf. Y, o oh sorpresa, seguro dirás, esto yo no lo conocía. Bueno, como todo lo relacionado con el aether, eh, ha quedado muy bien escondido. Así que, bueno, eso, que no te sea sorpresa que yo te esté mostrando algo tan antiguo y tan asombroso, y que no lo sabías, justamente, no lo sabíamos, estaba muy bien escondido, la élite no quiere que vos sepas que con un pequeño generador de Runkov le podés dar energía gratis a la población entera de tu localidad. Así que bueno, de a poco vamos a ir desmenuzando este tema de la energía fría, de la energía libre, del de el generador de Runkov de cómo trabaja, de cómo es distinto a un transformador de alto voltaje, ya que el generador de Runkhorst eh, inyecta pulsos, eh, pulsos negativos perdón, en el núcleo de, del eje, entonces quiere decir que trabaja con pulsos negativos. Y como estos pulsos se inyectan eh, muy fuertes, son pulsos cuadrados. Y con pulsos cuadrados nosotros podemos hacer cualquier cosa. Así que bueno, querido, querida, te mando un beso, un abrazo y ojalá nos veamos en el próximo video. Te quiero mucho. Chau.